Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar aquí al lado derecho, en la barra del lado derecho, quisiéramos agregar algunos otros widgets, podemos hacerlo desde aquí. Podemos irnos nuevamente a la edición de nuestra plantilla de portada. Y desde aquí podemos buscar, por ejemplo, aquí en el buscador al lado izquierdo, en los widgets de Elementor, podemos buscar, podemos poner la palabra WordPress, inclusive Word nada más, y se nos despliegan todos los widgets que por defecto trae Wordpress. Por ejemplo, podemos arrastrar un widget, por ejemplo, el buscador. El buscador de Wordpress. Podemos poner aquí arriba de repente. ¿Sí? Podemos, a este buscador podemos ponerle un título. Bien, podemos hacer ajustes avanzados, ya dependiendo de lo que necesiten. También podemos agregar otros widgets, por ejemplo... Vamos nuevamente a poner aquí Wordpress. Vamos a poner, por ejemplo, el widget de las entradas recientes o los comentarios recientes. Vamos a poner las entradas recientes aquí abajo. Ahí. Bien, ahí están las entradas recientes. Aquí podemos configurar el número de entradas a mostrar. Por ejemplo, yo solamente quiero tres entradas, las últimas tres tenemos la opción de poder mostrar la fecha de la entrada bien, yo lo voy a dejar sin fecha lo voy a dejar allí bien, entonces aquí al lado derecho como hemos visto, podemos agregar los buyes que nosotros querramos muy bien, vamos a darle a aplicar y a actualizar si nos regresamos a, nuestra, a nuestro front frontend y le damos también a actualizar Fíjense, entonces aquí también se han agregado ya los widgets al lado, al lado derecho. Entonces, por ejemplo, aquí en categorías, si le damos clic aquí a ficción, se nos despliegan lo, todas las entradas que, eh, que estén en la categoría de ficción. Muy bien, pero vamos a personalizar un poquito más esta página. Bien, para eso vámonos nuevamente a nuestro escritorio. Vámonos a nuestro escritorio, vámonos aquí. Aquí tenemos abierto nuestro escritorio. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar ya esta página. Vamos a cerrar también esta. Bien. Entonces, estando aquí en nuestro escritorio, vamos a crear una nueva plantilla. Bien. Entonces, vámonos a plantillas. Vámonos a Team Builder. Y vamos a añadir una plantilla de tipo archivo. Bien. Y... Vamos a crear una nueva plantilla. De tipo de archivo. Vamos a crearle esto. Vamos a decir que se llame categorías. Categorías. Muy bien. Vamos a cerrar aquí. Para hacerlo desde el principio. Agregamos dos secciones. Voy a agregar estas, estas dos esta sección de dos, dos columnas. estructura de dos columnas muy bien en la primera eh, vamos aquí a los a los puntitos en la primera voy a arrastrar los archivos del post si sí, ahí lo tenemos aquí voy a decir que sean tres tres columnas si sí, voy a dejarlo así lo que no, lo voy a poner así más Sony lo que no quiero es que muestre el extracto, solamente que muestre sí el nombre de las entradas. Y aquí le voy a poner la palabra leer más, la frase leer más. Bien, ustedes lo pueden personalizar ya a su gusto. Aquí arriba le voy a poner, fíjense aquí arriba, voy a agregar una sección. Agrego una sección de una sola columna arriba me ubico en esa sección y voy a arrastrar el título el título del archivo y le voy a poner alineación centro en estilo ya ustedes saben que pueden cambiar el color del texto la tipografía, la sombra, etc. yo lo voy a dejar ahí yo lo voy a dejar ahí, arriba nada más, para que separe un poco del, de la cabecera. Le voy a, agregar, voy a agregar una sección donde voy a poner un, un espaciador. Voy a poner un espaciador aquí. Nada más, a la derecha le voy a agregar algunos widgets. Me ubico en la sección del lado derecho. Y en el buscador pongo Wordpress. La palabra Word nada más. Entonces me va va a llamar a los widgets de Wordpress. Le voy a poner, por ejemplo, el buscador. Voy a arrastrar el widget de buscar. Le voy a poner también le voy a poner el widget de las entradas recientes o de los comentarios recientes. Pueden ustedes, pueden ustedes arrastrar los widgets que mejor les, les eh, parezca para su página. Aquí podemos configurar el número de comentarios a mostrar y el título también que va a llevar este widget. Lo voy a dejar así, por defecto. Muy bien, voy a darle a aplicar y a publicar. Bien, esta es la condición, añadir una condición va a ser eh, en todos los, en todos los, le voy a poner aquí en todas las categorías, ¿sí? En todas las categorías y voy a guardar. Muy bien, me vengo nuevamente a mi página, vamos por ejemplo a la categoría ficción. Fíjense, entonces aquí ya eh, eh, al darle clic a la categoría ficción, aquí nos pone el título de la categoría. ¿Sí? Antes no nos ponía, no nos salía el título, ¿verdad? Nos pone ahora sí el título de la categoría y todos los posts o entradas en esa categoría. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos podemos configurar un poco mejor. Vámonos nuevamente. Vámonos nuevamente aquí al widget de archivos. Y aquí... Vamos a, vamos a poner... Vamos a, a include, include, content, vamos a decirle que no. ¿sí? Y vamos a actualizar nuevamente. Y vamos a refrescar aquí en nuestro frontend. ¿sí? Y solamente sale el nombre de la categoría. Ficción y todas las, las entradas que corresponden a la categoría ficción. Muy bien. Entonces... Listo. Entonces ya tenemos, por ejemplo, si vamos nuevamente a nuestra sección de noticias. Sí, podemos inclusive aquí ponerle un título antes de que salga todo todas las entradas, poner el título, ¿verdad? Poner el título de noticias aquí. ¿sí? Entonces, si le damos un clic, por ejemplo, acá a esta cuarta entrada, fíjense se le explica todo lo que hemos hecho en la to, en la cuarta entrada, toda la información que hemos que hemos proporcionado para la cuarta entrada. Y que lo habíamos hecho al momento de crear esta cuarta entrada. ¿Sí? Entonces vamos a editar ahora esta cuarta entrada. Vamos a hacer una plantilla. Digamos, no para esta cuarta entrada, sino para todas las entradas. Vamos a hacer una, plan una sola plantilla. ¿Sí? Entonces para eso, vámonos nuevamente a nuestro escritorio. Vamos a nuestro escritorio. Vamos a salir al escritorio. Salir al escritorio. Bien, estando aquí en plantillas, vámonos al Team Builder y vamos a agregar una nueva plantilla del tipo Single, ¿sí? Tipo Single y creamos nuestro primer Single, Añadir Nueva ¿no? y le eh, vamos a seleccionar aquí el Post type, seleccionamos aquí Entrada, ¿sí? Seleccionamos Entrada y le ponemos aquí un título, por ejemplo, entrada también. Entrada. Creamos la plantilla. Vamos a cerrar aquí para hacerlo desde cero. Automáticamente eh, Word Elementor reconoce lo, que esta es un, una plantilla para single en la entrada y nos pone aquí los widgets a la izquierda que corresponden a esta a, a, est, a esta plantilla. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, en primer lugar, vamos a añadir una nueva sección, una sola columna. En esta sección, vámonos, vámonos aquí a todos los puntitos y vámonos a agregar eh, la imagen destacada. ¿sí? Arrastramos la imagen destacada. Ahí está. Entonces, por defecto va a arrastrar la imagen destacada de algún, alguno de nuestros posts que ya hayamos hecho. Vamos a centrarlo. Muy bien. Luego de la imagen destacada vamos a agregar una sección de dos columnas, una estructura de dos columnas. En la primera vamos a agregar el título de la entrada. Vamos a centrar esto. Bien. Luego aquí en esta misma, en esta misma sección, más abajo, vámonos a los puntitos, vamos a agregar el contenido del post. Aquí. ¿Sí? Ahí está todo el contenido del post. Muy bien. Luego de esto vamos a centrarlo, obviamente. O si quieren lo pueden poner justificado. Vamos a dejarlo en justificado. ¿Sí? Fíjense cómo ha arrastrado todo el contenido del post. Y arriba tenemos nuestra imagen destacada. Muy bien. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Vámonos nuevamente a los puntitos. Ya sabemos que todo esto lo podemos editar. Vámonos a los puntitos. Eh, vamos a arrastrar aquí abajo el, si queremos, el nombre del autor, el que ha hecho este post. ¿Sí? Entonces, por aquí nos arrastra ya nuestro nos arrastra eh, nuestro logotipo en, en avatar, ¿Sí? con el nombre del autor. Si queremos poner aquí un texto para el autor, eso lo vamos a hacer desde, fíjense, vámonos vámonos aquí. A ver, vamos al escritorio aquí, vamos a regresar al escritorio. Voy a regresar aquí al escritorio. Voy a regresar al escritorio. Me voy aquí a Ajustes, Lectura. Uh, o acá, perdón. Vámonos aquí donde está el, donde está nuestro perfil. Aquí, Editar perfil. Editar perfil. Desde aquí nosotros nos habíamos... Habíamos creado una cuenta en Gravata ¿verdad? Entonces, desde aquí podemos eh, poner una información biográfica. Entonces voy a ponerle aquí... Me voy a Loren Nix. Voy a ponerle un pequeño texto un pequeño texto simulando que es nuestra biografía, sí. Y aquí le pongo, ¿Sí? Muy bien, vamos a suponer que ese es nuestro pequeño texto. Le damos a actualizar perfil, sí. Entonces. Volvemos aquí, entonces eh, vamos a darle publicar, añadir condición a todos, los, sing, a todos los, los singles, sí, le dejamos así y grabamos. Sí, vamos a refrescar aquí. Bien, entonces aquí está ya nuestro extracto, ¿verdad?, nuestra descripción extracto de no, sobre nosotros bien qué más podemos agregar aquí aquí vamos a agregar eh, vamos a agregar vamos a agregar los, los comentarios a ver entonces busquémoslo aquí en los comentarios los comentarios del post aquí o antes de los comentarios podemos agregar eh, las podemos agregar para eh, los los los botones para compartir ¿No? Entonces vamos a buscarlos. Vamos a buscar los botones para compartir. Son estos de aquí, Share Buttons. ¿Sí? Vamos a agregar estos. Ahí está, los botones para compartir. Bien, desde aquí podemos quitar o agregar algunos botones. Fíjense, por defecto está Facebook, Twitter, LinkedIn. Alinearlos al centro. No queremos LinkedIn, podemos darle clic aquí a... A la X, ¿sí? Si queremos duplicar algún, alguno de estos, le damos clic a estos, a, a este icono, se duplica, no queremos. Bien. Bien, entonces así de esta manera podemos eh, darle botones para que nuestros lectores puedan compartir nuestro post, ¿sí? Puedan compartir ellos nuestro post. Y finalmente vamos a poner aquí, vámonos a los puntitos y vamos a poner los comentarios. Vamos a poner los comentarios por aquí. Comentarios por aquí. Debajo, arrastramos y ahí están los comentarios. Bien, para que puedan dejarnos nuestros coment los comentarios también. Bien, aquí a la derecha le damos clic aquí a la parte derecha y vámonos aquí a los widgets de Wordpress vamos a ponerle un buscador. Vamos a ponerle este widget de buscar. arrastramos aquí. Sí, vamos a ponerle, vámonos aquí a los tres puntitos, vamos a ponerle un widget, por ejemplo, de, vámonos aquí, poner la palabra Word. Vamos a ponerle por ejemplo las entradas recientes arrastramos y ponemos debajo del buscador debajo del buscador podemos las entradas recientes y así podemos poner muchos otros widgets más aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a este me voy aquí a, a donde dice editar columna y esa columna le voy a poner yo eh, un color vamos a ponernos vamos a estilo tipo de fondo y aquí en color voy a buscar un color algo así sí, entonces de tal manera que a la derecha se vea pues de otro color sí, muy bien entonces vamos a actualizar y esta toda esta estructura toda esta, uh, toda esta estructura van a tener eh, todas nuestras entradas, ¿sí? Muy bien, vámonos aquí, por ejemplo, a nuestro front-end, y vámonos, por ejemplo, a cualquiera, a ver, tercera entrada, a ver, ¿sí? Entonces, aquí nuestra tercera entrada, fíjense, tenemos aquí la imagen destacada arriba, aquí los, el texto de la tercera entrada, botones para compartir, deja el, el, la sección donde pueden dejar un comentario, aquí a la derecha, el buscador, entradas recientes y los widgets que ustedes les puedan poner. Muy bien, entonces de esta manera nosotros podemos podemos editar, eh, podemos hacer toda la estructura para nuestras entradas. Inclusive aquí el nombre de, de la entrada lo hubiéramos puesto arriba de repente. Eso ya les dejo a cada uno a su criterio. Yo les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan ir practicando, ir haciendo su sus prácticas y le van a salir diseños mucho más mucho más atractivos a la vista de los que estamos haciendo aquí en esta clase muy bien entonces vamos ahora vámonos nuevamente aquí a nuestro a nuestro backend y vámonos las páginas todas las páginas y vamos a editar vamos a seguir editando la página de inicio. ¿sí? Vamos a editar con Elementor, le damos clic aquí a editar con Elementor. Entonces, si nos vamos a nuestro front-end y le damos clic a Home, recordemos que esta era nuestra página de inicio, nuestra página de portada. ¿sí? Ahora, aquí abajo vamos a ponerle una sección donde, eh, una sección donde podamos nosotros... Eh, poner a nuestros colaboradores o a nuestro equipo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, desde nuestro backend estamos en la edición, en la maquetación de la página de portada. Y aquí abajo vamos a añadir una nueva sección. Le damos clic, añadir nueva sección. Y le damos clic aquí donde dice más. Y vamos a agregar un widget que se llama Team Member o miembro del equipo ¿sí? y este este team member o miembro del equipo pertenece a uno de los de los plugins que habíamos instalado que se llama Elementor Addons ¿verdad? fíjense aquí inclusive aquí arriba está a la derecha el logotipo de element, de Elements Addons este, este widget nos va a servir para para Poder poner aquí una sección con los miembros de nuestro equipo. Muy bien, entonces lo vamos a arrastrar. Sí, aquí vamos a, a poner el avatar del miembro del equipo. Por ejemplo, vamos a subir un archivo. Seleccionamos. Por ejemplo, vamos a ver. aquí Bien, aquí le ponemos un, un título, ya saben Tienen que poner el título que, que se adecue al, al tema de su página Para que pueda ser indexado en los buscadores Y eso nos ayuda en el SEO Bien, de momento se ve así Bueno, podemos hacer muchas configuraciones aquí ¿sí? eh, Por ejemplo, ya le hemos puesto el, la imagen el tamaño de la imagen, lo dejamos ahí en completo. El contenido, aquí podemos ponerle el nombre de ese miembro del equipo, su cargo y una descripción. Lo voy a dejar así, o tal como, tal como lo tengo aquí. En perfiles de redes sociales, aquí podemos agregar o quitar algunos perfiles. ¿sí? Bien, yo voy a solamente quitar, por ejemplo, este el LinkedIn, por ejemplo. Lo voy a quitar Bien, entonces, y en estilo, ya sabemos, nosotros podemos ir modificando todo el estilo que va a tener este, este widget. Por ejemplo, yo quiero que se, ve, se, se vea centrado. Bien, una vez que ya tengo todo configurado para uno solo, lo que voy a hacer es irme aquí a editar columna y le voy a poner clic derecho, duplicar. Entonces ya tengo ahora para dos miembros del equipo. Si quisiera para tres, nuevamente, editar columna, duplicar. ¿Sí? Tengo ahora para tres miembros del equipo. Vamos a hacerlo para uno más. Editar columna, duplicar. Ahora tengo para cuatro miembros del equipo. Ahora, una vez que ya están duplicados, digamos, podemos en cada uno de ellos ya ir reemplazando la imagen y todo lo demás, pero el estilo se conservarán para todos por igual. ¿Sí? Lo que podemos reemplazar es la imagen, el nombre, el cargo y las redes sociales verdad pero el estilo que le hayamos puesto al primero se mantendrán para todos los demás bien entonces aquí arriba podemos poner una sección donde podemos agregar un título si ¿Sí? le damos clic aquí y le agregamos un título le ponemos el widget de título le ponemos por ejemplo nuestro equipo o nuestra banda o algo así, ¿no? Vamos a ponerlo centrado, ¿sí? En estilo. Vamos a ponerle este color, por ejemplo. O el color que lo, que le caracteriza a nuestra página web. Bien, eso lo dejo ya a criterio de cada uno de ustedes. En tipografía le podemos poner la tipografía de la letra que hayamos, que hayamos escogido. ¿No? En tamaño igual yo le voy a poner Tipografía Raleway Podemos jugar con el tamaño El peso La transformación a mayúsculas, etc. ¿Sí? Y arriba para que tenga un espacio con, el, con la sección anterior Le voy a poner un, un espaciador ¿Sí? Una nueva sección Y en esa nueva sección Voy a arrastrar un espaciador muy bien, de esta manera entonces tenemos ya un, una sección donde están todos los miembros de nuestro equipo. Le damos a actualizar. Ahora si nos vamos aquí a nuestro front end y le damos también actualizar. Fíjense, entonces aquí tenemos ya una sección con los miembros de nuestro equipo. Y así estamos dejando ya casi lista nuestra página de inicio o de portada.